Lo que pasaba antes es que íbamos a poner un local comercial para un negocio y lo poníamos o decidíamos qué local poner en función a los problemas que teníamos nosotros, a lo que a nosotros nos gustaba. Pero el problema es que los gustos de nosotros no son los problemas que tiene la gente. Entonces, yo tengo que entender muy bien cuáles son los problemas que tiene la gente de aquí, no de Santiago, de aquí, de aquí, y a ellos poder, poder dar la solución. Y la idea es que podamos ver y entender ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en este terreno? ¿Okay? En este terreno que tiene un ancho y una profundidad definida y que también tiene una orientación al sol, a los vientos, pero también tiene unas condiciones que permite ayuntamiento y bajúrgica para desarrollar aquí. Cuando vamos a hacer locales comerciales, lo principal es darnos cuenta de qué es el diamante para nosotros. En los locales comerciales, el diamante es la fricción, es el tránsito, es la capacidad de poder aprovecharnos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 Lo tenemos que encontrar, David, la más conveniente a nivel de precios y de estructura para poder desarrollar el proyecto. O sea, por un lado logramos bajar los costos de esos locales comerciales y por otro lado podamos elevar, subir la rentabilidad. Y una forma básica de bajar los costos es entenderlo así. Antes le ponían tanta división a los locales comerciales que parecía un laberinto. Y esta condición lo que hacía es que subía la cantidad de material. Y por subir la cantidad de material, entonces el local por unidad salía más caro. Aquí lo que estamos haciendo es al revés. Estamos entendiendo cuáles son los problemas que hoy la ciudad aquí, que pasa por aquí de aquí, no ha resuelto para poder llevar ese problema a una solución en metro cuadrado. Y ese metro cuadrado está haciendo también un concepto abierto que yo puedo llevarlo en el tiempo. Entonces ahí yo hago el local comercial del tamaño del problema que tienen ellos. Entonces en la medida que yo coloco más locales comerciales en el mismo espacio, pues el pues, proyecto me sale más barato y en la medida que yo detecto esas utilidades pues puedo tener mayor rentabilidad ahora, lo más humano y lo más normal es que no tengamos como que todo el dinero ¿sí? entonces de qué manera yo este proyecto lo puedo arrancar por etapas y que esa etapa llevarla a un nivel, la primera etapa aunque sea pequeña que yo la pueda poner a producir en el mercado y con esos ingresos yo puedo llevar a la segunda, tercera y cuarta etapa de eso se trata. en esa condición y entendiendo que son locales comerciales otra cosa que tenemos que definir es qué tanto me permite a mí obra pública hacer, porque como comercialmente estamos hablando, esto lo, lo tenemos que hacer, mi sugerencia, bajo los requerimientos que ya pide el Estado, de manera que puedan aprovechar la ley como a nuestro favor.